Is <laughs> <laughs> <laughs> that I'm a man made a fun. Mm. Ahora me miran el fondo, estamos en el bloque You Now, y se le mi flow. Ahora le mete mato, no estamos fuera ya estamos dentro, no tenemos show. Bueno, ni Dior, quieren un fit, me tiran un gol. Lo que yo quiero, lo hago y bueno, estamos en la cancha pa' meter el gol. Ahora me miran el fondo, estamos en el bloque You Now, y se les gusta mi flow. Ahora le mete mato, no estamos fuera ya estamos dentro, no tenemos show. Bueno, ni Dior, quieren un fit, me tiran un gol. Lo que yo quiero, lo hago y bueno, estamos en la cancha pa' meter el gol. Running, running por la calle, estoy consciente que me falle. Me preguntan los detalles, saben qué, que cuánto vale. Dicen tanto por modales y que en la parte no hay señales. Hablan tanto, son iguales. No se comparen, motherfucker. Estamos en otro nivel, yo ya no compro ni Ahora me llegan por frame, el pago y el gasto no es fake. ¿Cómo le hago? ¿A quién le copio? Saben que todo a mi estilo es propio No ocupo copia para dejarlo roto Yo hago lo mío no acelerado A veces en la noche todo de velado Avanza el reloj, no ponemos stop. Tú quieres una Glock Yo no lo quiero No ponemos stop, Tú quieres una Glock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 Siempre me siento menos vivo, pero aquí sigo partiendo hablen y sigan riendo, dirán shit pero con miedo estoy blindado lo siento, ya me sé todo tu cuento escuchen lo mío no miento, yo cambio la línea del viento estoy abajo pero quiero estar arriba, estoy adentro no quiero la salida sigo en lo mío y me matas esa diva, Pones su on y todo lo combina sube y como un tobogán, hablan hablan pero dónde están tenemos flow para regalar, llega la noche vamos a empezar llega la noche lista para casar. me suena el phone eso es normal todo normal tú quieres una Glock, yo no lo quiero, no ponemos top, tú quieres una Glock. d a v r o Love Rock, ya Rock, ahora yeah, estamos a otro nivel,